Este jueves, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, recinto San Francisco de Macorís, entregó a la sociedad más de 500 nuevos profesionales de grado y posgrado en la investidura ordinaria. El acto estuvo encabezado por la rectora Enma Polanco y el director del recinto, maestro Miguel Medina. Bueno, es muy importante para la región nordeste,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 De su lado el director Miguel Medina calificó como magna investidura donde el recinto aporta al desarrollo de San Francisco de Macorís, la región y el país. Es una investidura eh, donde van a investirse 587 estudiantes licenciados en el grado, eh, 107 de posgrado, es una magna investidura de distintas carreras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 Que vienen a fortalecer eh, el desarrollo agropecuario de la República Dominicana. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.